Hola, mi nombre es Alejandro Morales Loaiza. Soy administrador del de repertorio poético hispanoamericano y de su proyecto especial El Fabulario. Desde hace más de ocho años hemos compartido fábulas en español con todos los hispanohablantes que diariamente nos visitan. Pero hoy el propósito de este video está relacionado con los más pequeños de la casa. Recientemente hemos recibido muchísimos correos acerca de una fábula en particular la fábula del venezolano Aquiles Nazoa, llamada Fábula con zorro y gallinita. Esta fábula la vamos a leer brevemente y luego vamos a dar una breve explicación sobre su moraleja, sus personajes y las virtudes que se encuentran escondidas u ocultas en esta fábula. Pasemos a leerla inmediatamente. ¿Qué tal? Viendo una gallinita enferma a un zorro, acudió conmovida en su socorro y lo trató tan bien que el zorro se curó en un santiamén. Y al final pues que el zorro de este cuento dio una fiesta exquisita y celebró su restablecimiento comiendo gallinita. Ya los niños de la casa sabrán que los dos personajes, obviamente, son el zorro y la gallinita. Pero la moraleja no está tan clara. Quizás en casa podrán recordar cómo nuestras abuelas hablaban siempre de que hay que hacer el bien, sin mirar a quién, pero esta fábula habla precisamente de lo contrario. Todo en exceso es malo, lo sabemos, y muchas veces ese exceso de generosidad, que es la virtud que tiene la gallinita, puede ser a veces nefasto, como en el caso de ella. Lamentablemente, aunque no está claramente explicado, al lector se le hace entender que el pago a la generosidad de la gallinita fue el que el zorro se la comiera. Y nos habla muchas veces de cómo, movidos por el noble sentimiento de la generosidad de querer ayudar a una persona, esta persona no nos agradece lo suficiente o peor aún, nos perjudica. Así que la moraleja de esta historia es que muchas veces hay que detenerse y reflexionar un poco antes de acudir ciegamente a la ayuda de alguien. Es importante y sobre todo que los pequeños de la casa entiendan que algunas veces, no importa cuán buenas sean nuestras intenciones, al correr ciegamente a ayudar a alguien nos exponemos a resultar dañados. Ser generoso es una bella virtud que debe ser compartida entre todos. Pero como todas las virtudes, debe ser administrada, debe ser dada, en una pequeña dosis nada en exceso es bueno la generosidad excesiva la generosidad sin reflexionar puede causarnos muchos problemas así que sí, seamos generosos sí, estemos dispuestos a ayudar pero pongamos atención a quién estamos ayudando muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo mi nombre es Alejandro Morales Loaiza y espero que sigan enviándonos sus preguntas para compartir un poco más de estos videos en el repertorio poético hispanoamericano y el pabulario Muchísimas gracias.